experiencia como estudiante y toda la trayectoria o el recorrido que hice en la Escuelita de Ciencias de la Información, yo recuerdo que fue en el año 85 que ingresé como, como estudiante, recién digamos, incorporados a la democracia y a los hábitos políticos que tienen que ver con la democracia en la universidad, trasladada a la universidad. Y viniendo de un, de un pueblo chico, del interior de la provincia de Córdoba, todo, todo digamos, un, un eh, panorama nuevo eh, que hubo que aprender eh, de manera muy entusiasta, e incluso eh, introduciéndonos en la, en la política, en la las primeras militancias políticas universitarias, y era un estallido democrático, cultural, eh, este, político, de debate. Yo recuerdo claramente que teníamos clases y después de clases nos íbamos al comedor universitario a seguir debatiendo con el profesor que nos había dado la clase y éramos 30 o 40 fácilmente sentados en la misma mesa del comedor universitario con ese profesor que había estado dando clases esa mañana. Y continuamos y el profesor dispuesto a seguir debatiendo, discutiendo y seguir enseñando y nosotros aprendiendo con avidez. Había todo, como digo, un estallido, una esperanza, un camino, una militancia con una visión esperanzadora del futuro de una construcción distinta, pero también de este otro lado había existían esta, estas problemáticas que tenían que ver con la realidad económico-política y social como consecuencia de la dictadura y que la democracia estaba tratando de acomodar. Y después pasamos por el tema de Menem, el gobierno liberal de Menem que digamos, fue, fue digamos, otra lucha, se planteó otra lucha un, incluso más profunda. Ya no se discutía democracia-dictadura, sino dentro de la democracia hacia dónde vamos. Y ahí hubo una, una, una batalla cultural y de carne y hueso en las calles eh, que se planteó de manera muy fuerte. En esos momentos yo empezaba a transitar como profesor. Primero hice la, toda la carrera, fui ayudante a alumno, ascripto, entré como jefe de trabajos prácticos. Y en ese momento este, se dio ese, esa, ese acontecer. El contexto político de todo ese tránsito, ¿no? Del que estoy describiendo de estudiante hasta director, este, estuvo marcado por, por las luchas, básicamente. A tal punto que yo recuerdo que un personaje de la radio, varios personajes de la radio de Córdoba, me, habían alquilado, me, me tenían alquilado en, en sus programas. ¿Sí? Todos los días me decían que era un subversivo o que era un directivo que parecía un estudiante. Eh, Mario Pereira, Miguel Clariá, eh, el Galleta Kelly. Eh, en los medios gráficos también, eh, no me tenían bien considerado eh, por esta cuestión también. Eh, Gabriel Osman, me acuerdo, ¿sí? eh, me castigaban, pero esta era parte de ese... De ese, de, digamos, de ese trayecto, de, de, de esa historia que se estaba construyendo ahí, digamos, de un lado y de otro. Era lógico que pasara eso. Hoy estoy orgulloso de que haya sido así, no puedo dejar de decirlo. Que, que esa gente me haya criticado quiere decir que estaba claro que yo estaba del otro lado. Yo fui electo eh, director en 1999, hubieron algunos conflictos, eh, nosotros pertenecíamos a la Facultad de Derecho como escuela y eh, la política no permitía que yo asumiera, era el director, iba a ser el director más joven de la, de la Facultad, tenía 33 años, eh, y el primer egresado de esta escuela que en aquel momento de escuela, hoy facultad, que iba a asumir como director. Finalmente las cosas se dieron porque había sido electo acá y entonces eh, asumí desde 1999 hasta 2000, 2002. Y puedo señalar algunas cuestiones que, que, que, se, que quedaron y que tuvieron su tiempo y que permanecieron de alguna manera y aún están hoy presentes, que es por ejemplo, las carreras a distancia, este edificio donde estamos se hizo en aquella época con el presupuesto de la universidad y el manejo de la universidad este, del rectorado, eh, se reconstruyó el, el, el gabinete audiovisual que se usaba como aula, se constituyeron las cátedras, cuando yo asumí en aquella época había 16 cátedras sin profesores, ¿por qué?, porque había un plan nuevo que se estaba desarrollando que era el plan 93 y todavía no, había, no se había completado presupuestariamente ese proceso para que se incluyeran los docentes necesarios. Ese plan de estudio en aquella época eh, transformó Toda la estructura académica este, institucional de la, de la escuela, porque se pasó de tener 36 cátedras a 101, entonces en, juntando seminarios, especialidades, entonces no había presupuesto para todos los docentes, entonces hubo que recomponer eso. La Radio Revés, Radio Revés eh, la, la, la constituimos en aquella época, después de un largo proceso, recuerdo haber hecho viajes con la gente de Radio Revés para conseguir los fondos. De modo que tenemos el edificio, las carreras de distancia, el estudio, el gabinete audiovisual, el estudio, eh, la, la radio y lo más, el proyecto de facultad. Hicimos el proyecto de facultad que finalmente después, 15 años después, terminó dándole forma a lo que hoy es la facultad. Y para mí lo más importante de lo que hicimos, eh, y digo hicimos porque era un verdadero equipo de trabajo, todos muy jóvenes, eh, fue eh, quitar el arancel. Para mí, políticamente, este, creo que eso marcó un tiempo. Me parece que honestamente eso es lo más importante que hicimos. Eh, fuimos la primera facultad y, en, y por más de dos años la única facultad en donde no se cobraba arancel. Y fue la primera disposición que yo tomé como propuesta para el Consejo Académico consultivo en esa época, la primera propuesta que, que hice al Consejo Consultivo era sacar el arancel. Obviamente votado por unanimidad y desde ese día nunca más se cobró para estudiar en, en, en esta facultad. Nunca más. Un importante nunca más. La identidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y yo no puedo evitar referirme a la identidad de la Escuela de Ciencias de la Información, eh, tiene que ver con su lugar en la historia de la Universidad, nacida en el 1972 como oveja negra, y su destino ha sido hasta hace varios años la oveja negra de la Universidad. Ser los rebeldes organizados ser los rebeldes organizados y orgullosos de serlos. Porque nuestros valores, comunidad académica, estuvieron eternamente, en su mayoría, ligados a los derechos humanos, a los derechos de las personas, a luchar contra la injusticia, a ponernos al servicio del pueblo, del pueblo trabajador. Esos valores se construyeron históricamente desde 1972 y, y perduraron por muchísimo tiempo. Yo no sé si en la actualidad continúa, así, es, es, es, es, continúa siendo así. Lo veo en las aulas. Los estudiantes siguen debatiendo a su modo, con sus nuevas herramientas, pero el debate está. Eh, la, la expectativa por un mundo más justo, por una sociedad más justa, a nuestro alrededor también existe y es parte de esa identidad me parece que esos componentes están presentes de alguna manera continúan vigentes y creo tener cierta claridad en que si en un supuesto contrafáctico eh, eh, se presentara un momento o una situación de lucha sé que como mayoría de la comunidad eh, vamos a estar de un lado concreto en esa lucha. Yo creo que todavía eso perdura, no se perdió. Esto lo percibo, vuelvo a decir, en las aulas y en los debates y en las charlas con los compañeros no docentes, docentes egresados, más allá de incluso las diferencias que tienen que ver con esto de que no somos una corporación. No somos, pero por eso digo siempre mayoritariamente esos valores están más o menos presente, incluso de los que se suponen que no eh, forman parte de esta mayoría de mirada popular, incluso esos están involucrados en estas discusiones, lo cual enriquece en cierta forma sin tener una mirada inocente de lo democrático, esto no es inocencia, hay puja de ideas y el que gana gana y el que pierde pierde, esto es así, hay que tratar de ganar con esta mirada hacia lo popular, pero bueno, en... En, en estos debates, que forman parte de, de esta identidad de nuestra facultad, también se enriquece eh, eh, la mirada esta sobre lo popular y sobre luchar por, lo, por, por estos sectores. Digamos. Todos van participando y enriqueciendo esto. Recuerdo, recuerdo en una lucha cuando López Murphy era ministro y había bajado el, el presupuesto, yo mismo, con los compañeros no docentes, yo siendo director, salimos a buscar gomas para quemar. Eh, y yo en aquella época tenía el pelo largo y tenía toda una colita. Y entonces este, cortamos la Valparaíso con los compañeros no docentes. Raúl González estaba ahí, que todavía está hoy en la facultad. Este, compañeros que siempre colaboraban en estas luchas y nos pusimos a, a quemar las gomas. Yo era el director, los no docentes, había por supuesto estudiantes de distintas agrupaciones, el golpe era muy duro que nos estaban mandando presupuestario para el, los trabajadores de la, de la facultad, así que decidimos hacerlo y nos pusimos ahí. Vino la policía y me quiso llevar detenido sin darse cuenta que yo era el director de, que estaba ahí porque me había este, estaba estaba como si fuera un estudiante entonces eh, se armó todo un remolino ahí hasta que tuve que mostrar el documento entrar a la institución mostrar que mi resolución de que yo había sido elegido director y recién ahí me dejaron tranquilo es decir esa época no digo no es una cosa heroica ni una hazaña Hoy todo se dice que es épico. No era algo épico. ¿Qué, ¿Cuánto valor perdió la palabra épico? Bueno, ahora todo un video es épico. Bueno, San Martín, lo de San Martín fue épico. Eso fue épico. Eh, digo, no lo digo por mí, por, mi, por lo que era, sino porque eso era parte de la vida cotidiana de esa época. Salíamos a cortar las calles una, dos, tres veces por semana. Era una cosa... Eh, como digo, cotidiana, parte del hábito, así como almorzar, cenar, merendar, era cosa de todos los días, salir a cortar una calle también. A ese nivel, era una convulsión permanente, ya te digo, en el 88, un paro, de una huelga de un año, en el 2000 pasó todo esto, y en el 2001 vino la debacle eh, pero de modo que estas anécdotas, podría contar muchas eh, de estas anécdotas en donde participamos con el sindicato, con, con Cipos con eh, Luz y Fuerza, organizaciones sociales que se reunían acá, una noche, una vez, tomamos la facultad. ¿Y quién la tomó? Los directivos. Hicimos una toma de la facultad y nos, ayudó, nos acompañaron los estudiantes, pero la toma la decidieron no los estudiantes, sino los directivos. Era una cosa convulsionada permanentemente. Entonces eh, está bueno rescatar eso, esos momentos porque tienen que ver con, con posicionamientos no solo discursivos, sino en la acción concreta si sí hay una, alguna, elemento, algunos elementos que son comunes, identitarios para nuestra facultad, eso sí creo que existe, pero hay una diversidad. Y hay una transformación o una probabilidad de transformación una vez que, egresa, que, que egresan de, de, de la facultad y en de lo, a, a, donde los avatares, a donde los avatares de la realidad laboral los va llevando, guiando hacia... Lugares que quizás no tenían pensados siendo parte del estudiantado de aquí. Porque eso pasa. Eh, la coherencia se construye y la coherencia para construirla está de, de algún modo... Eh, vamos a decir, esta coherencia va dependiendo de algunos factores y cómo se posiciona frente a ellos, digamos. no A veces o casi siempre el estómago o la familia o las necesidades pesan más que cualquier coherencia ideológica. Ahora, ¿a dónde deriva eso? ¿Cuántos compañeros que militaban y estaban presentes en esta idea de luchar a favor de los derechos de los más desprotegidos, que era propia de, como identitaria de esta facultad, terminaron con los años como egresados, ...trabajando como comunicadores, como parte del establishment que justamente preconizaba estar en contra de estos derechos. Entonces, eh, por eso digo que no hay corporación. Hay ciertos elementos de la identidad constitutiva de esta institución, de esta unidad académica... ...que después se difumina y se diluye una vez que el egresado, que el licenciado en comunicación camina a las calles en busca de trabajo, eh, en busca de sus propios derechos incluso, su eh, expectativa de trabajar y se va diluyendo eh, en, en esas circunstancias y vaya a saber dónde termina y la corporación se termina ahí. Entonces, y, eh, digo, están en sus derechos, ¿eh? cada uno lo elige o va eligiendo qué hacer con las circunstancias sociales y políticas que, y económicas que le van tocando. Las circunstancias van cambiando, influyendo sobre ciertos puntos de los contenidos que uno va abordando Probablemente no, en mi caso no, sobre los autores específicamente, algunos sí, otros no. Pero incluso sobre la manera de encarar las clases. Eh, sobre cómo se, qué se dice, cómo se dice, eh, cómo se, se, se, se plantea la relación entre el, el profesor y el estudiante. A mí quiero aclarar algo, no me gusta decir alumno alumno viene de alumnus, sin luz, y eran los hijos de los esclavos y los, los esclavillos, los hijos huérfanos de los esclavos que habían sido muertos, Eso eran los alumnos Y docente viene de docere, alimentar, o sea que la relación docente-alumno es alimentar al sin luz, al esclavillo, digamos, ¿no? yo prefiero decir estudiante y profesor, y en esa relación en donde el programa de la materia es como el esqueleto, la columna vertebral, a partir de, eh, del cual se van construyendo otras relaciones que tienen que ver con eh, los contenidos que se, que, que, vinculados a eh, el desarrollo de, la, de las comunicaciones, por un lado, de la economía, etcétera, pero además el, el desarrollo de la relación con el, con el estudiante. A través del tiempo, estaba diciendo, a través de este tiempo, se, se, estas circunstancias sociales, políticas, van influyendo en esto, van produciendo ciertos reacomodamientos, ciertos movimientos que tienen que ver con esta incidencia. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En los últimos años, a pesar de que nosotros lo venimos trabajando hace mucho, la problemática de género, pero no de los géneros televisivos, los géneros humanos, ¿Sí? la lucha del ni una menos. A nosotros, tomando esta, esta, esta, este proceso social que, que es el único proceso revolucionario a nivel mundial que se está dando, el único proceso revol verdaderamente revolucionario a, a nivel mundial que se está dando, que es el proceso de la lucha de, de, de feministas y no solo feministas sino por el reconocimiento de los demás géneros del no binario eh, eh, a nosotros nos incidió por ejemplo incluyendo problemáticas concretas de televisión y género ¿Sí? en mi caso que doy clases de eh, programación televisiva. La problemática de la vinculación entre la televisión y el género y hemos propuesto investigaciones sobre eh, cómo la participación de la mujer en la, en la producción televisiva frente a pantalla, detrás de la pantalla, cómo es el tratamiento de la información sobre lo, los casos de violencia de, este, de género, etcétera, etcétera. In, primero como tema de, un, de una unidad. Ahora ya, con unidad completa del contenido, con su propia bibliografía, investigaciones, charlas que hemos organizado partic con participantes. Es decir, uno procura y alienta, alienta a que los demás también lo hagan, a vincular permanentemente el contexto ...cultural, económico, social y político con los contenidos que va desarrollando en la materia. Y no digo solo con los contenidos, sino en la forma en que esta relación con el estudiante se da. Hablo de que ahora hay que ser más cauto cuando uno habla, ser muy preciso con las palabras, muy preciso que ya no tiene que ver con los contenidos propios, sino cómo nos vamos vinculando. Esto del lenguaje eh, inclusivo que nos cuesta tanto a las personas que, que, que tenemos cierta edad, es un proceso lógico derivado de eso. No es solo una ocurrencia, que digamos que este proceso puede tener su fin, puede terminar, hablar con la E en vez de con la A y la O, no sabemos, pero es lógico que se dé. Y no es que <coughs> perdón, no es que tengamos que hablar con, con ese lenguaje, solamente estoy refiriéndome a una situación derivada del contexto social y que se mete en la universidad. Pero puedo hablar del lenguaje, pero se puede hablar de otros, eh, otras huellas. Eh que se marcan en esa relación de los estudiantes y los, y los profesores y que vienen contagiadas o vienen con su peso desde el contexto. Y es, repito, no solo el contenido, no solo los autores, sino es también la relación que se plantea entre el profesor y el estudiante. El modo en cómo se va llevando eso adelante, eh, me parece que tiene que ver con el contexto, digamos. no Y esta unidad académica es especialista en tener en cuenta eso. Nosotros llevamos adentro procesos pedagógicos que incluyen todas estas problemáticas, mucho más avanzados que en otras unidades académicas. Este presente arrollador del latifundismo informacional no se combate con... ...la valiente voluntad de los comunicadores que están en, estos, en este lado. Hace falta más que voluntad y valentía. Hace falta organización, apoyo, apoyo tecnológico... Eh, ...apoyo eh, en dinero, en fondos, en proyectos, en claridad, en militancia. Voluntad sola no alcanza y estamos cada vez más... ...y me incluyo, porque estoy de ese lado de los comunicadores... Cada vez más solos. Tengo que decir, confesar, que soy poseedor de una mirada pesimista al respecto de lo que está ocurriendo con el mundo en general y con nuestro lugar como comunicadores. Creemos, creo que estamos asistiendo a una derrota contundente que hay que visualizarla como tal que hay que captarla como tal para saber qué hacer posteriormente, para, no, digamos, para tener un, un diagnóstico eh, lo más objetivo posible y desde ahí decidir cómo seguir frente a esto. Digo en el ámbito político general, mundial, global, en el nacional, pero además en nuestro ámbito como comunicadores, pertenecemos a los nexos fundamentales que tienen que ver con el quehacer social, político, cultural y económico de nuestras sociedades. Somos los lazos comunicacionales para que se construyan esos tejidos. El problema que se está dando, y por eso digo que soy poseedor de una mirada pesimista, es que las dendritas del poder real, mundial, han llegado a los hogares de toda la humanidad y han llegado con su lógica y han penetrado y colonizado como nunca las mentes de las personas. Entonces el proceso ahora es doble. A muchos de los compañeros de las personas hay que rescatarlos de ese lugar y conversar con ellos y construir hacia dónde vamos. Antes había unos presupuestos claros. Esto no, la dictadura no, el neoliberalismo no. Es, partíamos de eso para ver a dónde íbamos. Ahora hay que ir a rescatarlos de eso. Digo, no como salvadores, sino como parte de la discusión activa de nuestra participación como comunicadores. Entonces, estamos transitando el, el, el, el, el, el, el, digamos, el deambular de una derrota contundente. Yo pensaba en algún momento... Antes luchábamos por eh, derribar el capitalismo. Ahora porque el capitalismo no nos mate de hambre. Y en el futuro, si seguimos así, vamos a tener que luchar para que el capitalismo solo elimine a los inútiles. Entonces, viéndolo al proceso así, como comunicadores sin política no vamos a lograr este, los objetivos. Yo abogo por una profunda comunicación política en ese sentido. Quisiera que fuera así una política militante, dialéctica, no sólo discursiva, no sólo de análisis de contenido de los medios, sino extensionista en ese sentido. Cómo la, la incorporamos a la dialéctica de la transformación desde los lugares más impensados, lugares que se han abandonado, como los barrios populares. En los proyectos de extensión, antes eran unas barricadas comunicacionales en los barrios. ¿Qué pasa hoy? Sin abandonar la idea de que hay unos nuevos medios comunicacionales, digitales, eh, globales, latifundistas. latifundistas, eh, A los cuales abogamos y alimentamos diariamente... Casi con felicidad. Casi como si fuera la celebración de la esclavitud. ¿Sí? ¿A qué punto digo? Pareciera que el teléfono, que el celular o que internet formaran parte de las necesidades básicas humanas. Y no es así. La, la, la, la humanidad sobrevivió muchos más años sin celular que con celular. Pero parece que fuera parte de una necesidad humana básica y ahí hay un problema. Porque si eso es necesario, ¿qué lugar ocupan las otras necesidades? El debate, la discusión política, llenar la heladera de tu casa ¿sí? para tu familia, el alimento, para tu familia, para vos mismo, para tus hijos, ni hablar de la, de la dimensión del futuro ya casi no se piensa en el futuro, es el presente. Y la dinámica de la globalización, las herramientas que utiliza el latifundismo globalizado de la información, es justamente eh, glorificar el presente, ponerlo como prioridad. De modo que la discusión política ya no tiene sentido. El proceso que vamos viendo nos, lleva, nos va llevando hacia un lugar eh, un poco oscuro y que en algún momento la contradicción va a ser tan profunda que va a haber un, una confrontación, digo yo, de, con características eh, quizás de cierta violencia, que ya la hay simbólica, me refiero a otro tipo de violencia, eh, y en ese contexto los comunicadores sin mirarlo corporativamente, porque los hay com comunicadores de un lado y comunicadores del otro. No es una corporación. No es que todos los comunicadores estamos del mismo lado, de, de, de la misma vereda. No. Como comunicadores y seres políticos eh, están eh, asumiendo posiciones distintas. hay que Creo yo que hay que ser muy cuidadoso con la mirada corporativa. No es que los comunicadores vamos... No, no, hay de todo. Son personas que están, eh, profesionales, que están desarrollando actividades comunicacionales en un sector o en otro, ¿sí? Y que tendrán que tomar oportunamente sus decisiones para decir eh, de qué lado de la mecha se encuentran, como dijo el Indio solar y de qué lado de la mecha te encuentras hay que tomar una decisión. Yo en esa lucha creo que puede haber posibilidades si nos abocamos, incluso desde la facultad, a apoyar aquellos proyectos, sobre todo extensionistas, que se fijen o que apunten su mirada a los sectores que hoy están siendo vulnerados, marginados socialmente, económicamente, culturalmente, y desde ahí reconstruir un tejido diferente no frente a la globalización, no contra estas herramientas, sino cómo utilizar esas herramientas a favor nuestra, porque son eh, herramientas.